Esta semana en capital de los simios. Nuestra palabra de la semana: cobardía. Algunos la tienden a regar, profe. ¿eh? En ¡Pero cómo tan weón! Grupos quieren boicotear el mundial. <risa> A ver cómo les va. Voleibolista italiano creyó por 15 años que era novio de supermodelo. Perdió 650 millones. tú. tú, tú, tú! Tenemos las redes. Tenemos Chile al Día con ese este fin de semana de infarto de Boric. Ojo, ojo, correcto. Exactamente. Casen Bad Boy. Todo esto y mucho más en dónde? En uh -huh. la capital de los simios. Oh yeah, oh yeah ¿Cómo está, don profe? Bienvenido a este número, a este capítulo número 39 de la capital ya ¿39, ya? Sí, pues F. estamos llegando ya a fin de año Uf. Uh -huh. Oiga, se pasó rápido el año, ¿eh? La cagó, muy muy rápido Sí ¿Cómo estás, profe? Cansado, terrible cansado ¿Sí? Sí ¿Por qué tanto? Me tocó un fin de semana de, de perro, weón ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me tocó trabajar el día sábado, estuve en un matrimonio, más encima en un matrimonio progre, weón ¿Cómo es eso? Estaban con el arbolito, tú cachai, bota uno y todas esas ah, cuestiones Ah, yeah. ya. Ahí tenían banda en vivo y empezaron el que nos salta es y. Oh. Mira, para mí que los buenos eran de New York ¿no? New York. Sí, sí. Pero ahí tendría que haber puesto, no sé, pues laxante en el copete. No, no pues ahí dejo, Ahí literalmente dejó la caca. <risa> en todo caso. ¿eh? Sí, pues. entonces me tocó. Me tocó duro el garzoneo. Pero, pero sí, eh, piola. Ah, ya. Yeah. Y más pior. encima después ¿Sí? al otro día tengo que ir a ver el tema de la... De la eh, ya no es PTU es PDT ah, le cambiaron el nombre? Este bueno, nombre? le han cambiado el nombre a la prueba de carleta primero fue bachillerato en los años de, de nuestros padres Ajá. nosotros dimos la prueba de aptitud académica la ¿Qué? PAA después cambió a ser la PCU después, ¿y cuándo cambió profe? cuando los niñitos llorones en 2019 dejaron la caca ¿ah sí? sí, entonces después se llamó PTU prueba de transición universitaria y ahora se llama PDT Prueba de transición solamente. Porque saben que los buenos con, con los que han estudiado no van a llegar ninguno a los buenos. Les ponéis la, la palabra universidad a estos jóvenes y tititan. Sí, sí. Colapsa. Se, se le funde el cerebro. <risa> claro. Entonces <risa> las pruebas se demoran. Se demoran en... ¿Cómo se llama esta cuestión? En, en tomarse. ¿Mm? Entonces estoy algo cansadito. Yo estoy en Station, ¿Cómo estás? Bien, pues, profe. Aquí también un fin de semana bien trabajado. Eh... Estoy así como estropajo, estoy más cansado que el mecánico de los Transformers, pero bien. <risa> estoy como teta de trillizo, profe, así que todo, todo bien. Eh, ahí también vamos a estar comentando todo lo que pasó el fin de semana eh, con respecto al campeonato. ¿eh? Ujú, uy, sí, sí, sí, sí. ¿Mm? Hoy que estuvo bravo que, eso. Tenemos... Dígame. No, que estuvo súper bravo el tema del campeonato, así que ah, sí, atento, por, por atento, a... porque al final del, yo creo que casi al final del programa vamos a estar tocando ya todas esas cosillas. El hombre del maletín aparece de nuevo. Uy, uy, uy. Cuando está bajado que no pasaban estas cosas. <risa> Oiga, pero nuestra palabra de la semana es también importante, vos, profe. Uy, cobardía. Cobardía. ¿Ah? Porque parece que a algunos se le están aconchando los meados o ya definitivamente se le aconcharon. Definitivamente se le aconcharon los meados. Sí, sí, ya le tirito la pera pesado. Eh, es que ¿sabes ¿sí lo que pasa. Mira, iban tan bien en la encuesta... Habían unas que le daban hasta 15, 20 puntos de ventaja. ¿Sí? Y la última encuesta que sale le da apenas 3. ¿Apenas 3? Sí. Entonces, le bajó un susto. ¿Sabe quién hizo eso? Eh, lo mismo. ¿Quién? Chávez, fue pues. Chávez no quiso ir tampoco a ningún debate No quiso hacer eh, ninguna declaración antes de las elecciones Ah, porque sabía que con eso podía perder Exactamente, por pues, favor Pero leamos nuestra, nuestro significado de la, de la palabra ¿Qué es ser cobarde? Te dice. Diga. Se denomina como cobarde a la persona que no afronta las situaciones que implican peligro a causa de sus miedos la palabra cobarde se emplea como adjetivo calificativo. Deriva del francés coward, que significa ah, cobarde. Que le salió lindo. Ah, oh, wow. Coward. <ríe> entre los sinónimos de cobarde están las siguientes palabras: miedoso, pusilánime, gallina, boric, achantado, tímido, boric, atemorizado, dongualo, boric, temeroso, entre otros. <ríe> y boric. Y boric, claro. Para que lo contrario a cobarde es valiente, cast, decidido ese tipo de, de palabras valeroso, cast, claro. ah, god emperor <ríe> las personas cobardes son aquellas que ante una situación de dificultad o enfrentamiento se sienten invadidas por un miedo desmedido que no les permite actuar con valor por ejemplo, fue un cobarde, no se atrevió a defenderse ante sus atacantes por ejemplo, fue un cobarde, no se atrevió a asistir a un debate exactamente por hubo que... una silla vacía por ahí. Claro, hubo silla vacía. Oiga, creo, creo que Cass tenía una fotito ahí en la solapa. Y decía, ¿dónde está? Y <risa> sería la foto, la, la foto de Eric. Aparecieron todas las viejas así, como con los carteles. <risa> y como, ¿dónde están? ¿Dónde están? <risa> creo que bailó la cueca solo el se <risa> <risa> Lo salió a apoyar Stingpo, este güey. <risa> claro, no voy a decir. Day day salón. Claro. <risa> Oh, no podéis ser cobarde, no, es que la excusa fue, no, yo tengo una responsabilidad en el congreso, tengo que ir a votar el cuarto retiro, que le fue como el forro. Ah, ahí tenéis problemas, ah, claro, pero para lo, para lo del aborto, ni ahí. Po? Ajá, verdad, po? no, es que después el sí. mismo se excusó diciendo que esa ley iba a pasar con o sin él. Dijo, esa ley va a pasar conmigo o sinmigo. <risa> Y pasó sin Migo. Pues? Y pasó sin Migo. <risa> Pero no, ahora necesitaban votos y no y quedaron cortos de votos también. Pues. O sea, si él hubiera ido a votar o no, daba lo mismo. Pero claro, era más importante ir a votar el cuarto retiro que ir a hablar sobre qué va a hacer con, lo, con las pymes. Sí, pues. Oiga, también los camioneros por ahí anduvieron... Eh criticando a algunas cosas de este, de este señor ¿ya? Por, eh, porque quieren, creo que, implementar un sistema de ferrocarriles para hacerle mucha competencia a los camineros, así que también hay eh, ojo con eso Pero mira, hay que tener mucho cuidado con el sistema de ferrocarriles porque puede llegar a un grupito como el, como el que comandaba Carlos Minami People Don't Forget Exacto Donde en el año 71 descarrilaron un tren y mataron a no sé cuántas personas. Pero si lo quieren hacer para tener un monopolio, pues profe. Ah, para eso lo la quieren. verdad del Estado. Obviamente, pues, teniendo, no sé, por el, la distribución de, de, de todo tipo de cosas, el monopolio, el, el, el gobierno. Obviamente tiene la santez por el mango en ese sentido. Claro. Oiga, ¿pero tenemos más definiciones de esta palabra o no? Sí, sí, no dice, por ejemplo. Hay otro ejemplo que dice. Cada vez que pueden se burlan de ella, si no fuera tan cobarde, ya se hubiera enfrentado y defendido su postura. Incluso hay casos en que la acción cobarde y negligente de un individuo puede perjudicar a otras personas o a un país por no asumir su responsabilidad. Por ejemplo, el jefe le preguntó dónde estaban los informes, pero se cayó como un cobarde y no dijo la verdad. Por su culpa nos amonestaron a todos en el departamento. ¡Chao! Entonces, como se ha expuesto, la persona cobarde no tiene el coraje de desafiar las dificultades o tomar decisiones por sí mismo. Esta postura también se puede apreciar en aquellos individuos que toman un comportamiento arrogante cuando están en grupo y se sienten protegidos, pero cuando se encuentran solos suelen huir. Uy, ¿cu ¿a cuántas veces yo no he visto esa cuestión? ¿Cierto? Sí. Que se hacen das, eh, chorito en grupo, pero cuando están solitos, ay, ay, ay, se la concha claro, a los meaos se la concha a los meaos por En términos generales, guardando las respectivas diferencias, las personas cobardes son mal vistas en todas las culturas, no son consideradas de confianza. Por el contrario, se suele elogiar al que es valiente por tener la voluntad y coraje de enfrentarse. Así que ya sabe Don Boris, no se arranque. No se va a seguir arrancando si le conviene, vos profe. Es que ¿Sí? mira, yo creo que en esta en esta altura de la campaña, después de todo lo que le pasó, que lo vamos a tocar en profundidad el segundo bloque, eh, ahora ya no le conviene seguir arrancando. Se tiene que tratar de dar la cara, pero sabe que si da la cara deja la cagada. Es que no tiene, digamos, ni argumentos ni ni inteligencia como para enfrentarse, ya sea a un debate o, digamos, a un cuestionamiento, no sé cómo decirlo, ¿eh? pero él sabe que tiene que quedarse callado mientras tanto. Es que lo único que le que le queda, porque si no, lo van lo a El problema es que ahora es, palos porque bogas, palos porque no boga. Claro. Entonces, bueno, ay, ay, ay, no me gustaría estar en los zapatos de Boric. Hoy el otro día vi un meme que decía, antes de hablar de Boric, ponte sus zapatos y salió un loco abrochándose en zapatos payasos, en puta que me reí, güey. <risa> En todo caso, <risas> oiga, pero el que no es payaso y que sí y no trae lo cobrado. mejor del mundo es Rolandino PT. Obviamente, vosotros, pues. pues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 569 69 08 12, más 569 78 69 08 12. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland. Grande Roland. Oye, me estaban diciendo de que, uy, mm. ahora que se acaba el torneo, ¿cuál es la gracia de tener a Rolandino? Y yo les digo, pero cabro, está la gran final de la casa de papel. Hay caleta de series, películas nuevas. Incluso tengo entendido, me pareció ver por ahí que ya está Dune Ah, sí. En buena calidad, no en formato. Esto, ¿cómo se llama esto? En ruso. Videocam. <risa> Videocam <Claro>, rusa. <risa> formato. Videocam rusa, claro. claro. <risa> ah, excelente. Así vos, que profe. hay que, hay que sacarle hay provecho, provecho a Rolandino. Obviamente. Pues, también, ya en febrero se vienen los nominados los Oscar o el Oscar como tal. El Oscar como tal. <risa> pero sí, los nominados van a salir más o menos en esa fecha. Poquito antes. Claro. Los nominados finales. Claro. Así que usted puede ir allá interiorizándose de las películas con Rolandino y PTV. Sí. Oiga, profe, dígalo bien fuerte, por favor. Ya, voy a tomar aire. Pero, ¿cómo tan hueón? <risa> <risa> Llegué a toser. <risa> Oiga, los progres y los eh, LGTB lo hacen de nuevo. Oh, sí. Oh, sí, pues. Sí. No hacen tanto reír. Exactamente, organizaciones LGTBI+, más exigen cambiar sede del Mundial de Qatar Tras dichos del presidente del Comité Organizador <risa> Veamos qué pasó pues? profesor ¿Qué habrá dicho el desgraciado? <risa> Dice, organizaciones LGTBI+, más de España, cuestionaron a la FIFA Tras dichos del presidente del Comité Organizador del Mundial de Qatar Nasser Al-Khater no tenía idea cómo se llamaba, güey. Quien afirmó que las personas homosexuales que asistan a la cita deportiva no deben sentirse inseguras, pero espera que no realicen en público muestras de afecto y respeten la cultura local. <risa> Me imagino ahí el loco, el nacer al catera ahí, güey. No, no, no, no, no, aquí nada de mariconcito, güey. No, no, este es un país decente. No, no, los mariconcitos que se queden ahí haciendo sus mariconadas en sus hoteles, güey. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dice a raíz de estas declaraciones, la agrupación deportiva ibérica, LGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gay, Trans, Bisexuales Intersexuales, puta que hay, weón. Sí. Okay. <coughs> y la Fundación Triángulo exigieron a la FIFA cambiar la sede del próximo Mundial de Fútbol. Sí, volvieron a hacer casa al tiro, todo. Sí, bo. En Qatar, el coito entre personas del mismo sexo es un delito, con condenas que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte, indicaron en un comunicado. Mire, un país desarrollado. Por sí, Es que esas cosas las Su... en diablo. Exacto. <risa> el diablo, ¿Dónde mete la cola? Su código penal recoge que solo el acto de provocar o seducir a un varón a cometer actos de sodomía e inmoralidad está castigado con tres años de cárcel. Además, en Qatar, los contenidos LGTBI son censurados en los periódicos internacionales. internacionales ah, ¿Qué hacen? Ah, ¿Le colocan una foto encima? ¿Ah? Los no, con la piel Claro. <risa> dice: Estas organizaciones insisten en que la celebración de las competiciones deportivas internacionales no han eh, provocado ningún avance en los derechos humanos ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres que se incumplen sistemáticamente en este país. Pero, a ver, a ver, a ver. En esa línea. Eh, eh, ya, dale. Dice: En esa línea comentaron que la construcción de las instalaciones donde se celebrará el Mundial del Fútbol Masculino 2022 se ha visto rodeada de denuncias sobre violaciones de los derechos de los trabajadores migrantes. Por el contrario, la organización de grandes eventos deportivos contribuye a mejorar su imagen ante el mundo y tiene un aporte, un importante impacto eh, económico y reputacional ya, hasta ahí, mira que hay una línea que es, pero decidora de todo lo que está pasando, dice se celebrará el mundial de fútbol masculino! Eh, masculino, eso, masculino! No masculino de masculo no, de hombres No masculones <ríe> Si quieren tener un, un mundial trans, hagan un mundial trans con juegos de azar y mujer sola <risa> la otra vez vi un video de un partido de fútbol pero era con música, no sé si usted vio ese ¿Cómo video, como eso? era que tenían que patear la pelota al ritmo de la música y en vez de correr bailaban, ya? pero perdóneme por la palabra, pero más fleto no podían hacerlo, los <risa> porque bailaban hacían puntillas y le pegaban a la pelota y tienen que hacerlo todo con ritmo, ¿Eh? No. Entonces, si quieren hacer algo así, claro que lo celebren, pero obviamente eh, te está, estamos hablando de un partido, o sea, de un mundial de fútbol eh, masculino, como dice en un país donde se sabe también que eh, las reglas acá son duras, po, son son bien marcadas. <risa> Me gusta. No, y, y lo quieren hacer hace como a menos de un año antes del, del mundial. O sea, se, claro. se nota que no tienen idea de lo que cuesta eh, comprar un mundial. Perdón, digo, organizar un mundial. <risa> <risa> en todo caso oiga estos tienen petrodólares así pero le salen hasta por los sí, poros así que don nacer Alcater, Alcatre, nacer alcatres Alcatre. estoy esperando el ¿Ah? chiquisito que me lo envíe usted sabe en todo caso sí, pues, pues, le estamos defendiendo como... el mundial así que Así como la carrera recibió el chequecito Yo también lo Claro. Claro, Oye, pero en verdad hay que ser muy weón bueno. O sea, en todo ya, es, es, es pero está bien que ellos digan Ya, que el mundial no, no va a favorecer nada a las comunidades LGTB Pero si el mundial no está hecho para eso Pero que no vayan sí. Ahora sí, que, que obliguen pues, España a España a no ir al mundial a ver, a ver cómo van a quedar los españoles Sí, po. sí es súper simple Que no, estas organizaciones no, no se presenten ahí No, pero ellos quieren prohibir, prohibir, prohibir todo ¿no? Pero siempre es la misma pues, profe Ah, pero cuando tienen que defender, puta, nada Han defendido a lo mejor los derechos de estas mismas organizaciones LGTB Ahí, en esos países O en países que tienen, eh restricciones más extremas por ejemplo no están ahí ajá pero cuando fue el juego olímpico en china, no, ahí no, bien, qué lindo china, bien, vamos Sí, pues vamos china entonces y china también bo, es bien crudo en ese sentido son bien restrictivo en cuanto a las normas eh, sobre todo de los eh, de estos eh, movimientos LGTB y todas pero si te acordás que el otro día eh, comentamos de que en China Llamaban a, a cómo se llama esto A que en la tele Mostraran a hombres más varoniles Y no tan afeminados ¿Sí? <ríe> Y eso era netamente por los, los temas del K-Pop Que claro. muchos chinos se estaban Como feminizando Feminizando, no sé feminizando. cómo se dirá Ahí tienen po, ah, el régimen Vamos a tener que en, empezar a aprender Porque si siguen las encuestas como tal <ríe> Aquí se van a acabar los derechos Claro, también. se van a acabar los derechos para todos Así que bueno, es que es puro izquierdo más. Eso. <risa> <risa> oh, eh, bueno, ahí Felipe Izquierdo yo creo que va a ser algún, algún ministro. Claro. Oiga, eh, eh, Felipe Izquierdo, eh, eh, el único izquierdo que conozco de derecha. No, si al final se terminó siendo un infiltrado, weón. Ah, sí. sí, era un infiltrado. Si ¿Sí era más zurdo al final, Ami, amigo Mir, personal man. del Don Gualo. Ah, ¿hay amigo personal. Sí. Mir, güey. Sí. Tenía la pura Tenía cara. Tenía la pura cara nomás. Sí, pues. Oiga, pero tenemos también noticias del mundo. Uy, moto, sí. Esta nos quedó pendiente de la edición pasada. Exactamente, nos quedó pendiente. ¿Qué pasó con este beisbolista? Beisbolista italiano creyó por 15 años que era novio de supermodelo. Perdió 650 millones. ¿Qué clase de llana probaste este? <ríe> ah, no, pero la otra eran de dólares. Sí, pues, Oye, este perdió menos. En verdad, yo creo que este igual tendría que haber estado en como tan weón. Pero, ¿cómo mierda piensas que eres novio de una supermodelo y al final no eres novio? y por pues 15 años, ¿Y por 15 años? Ay, ay, ay ¿Qué polería es por, uh, por carta? Porque en ese no había sí, <ríe> Compañeros de equipo de Roberto Casaniga Descubrieron que la persona a quien le enviaba regalos y depósitos bancarios No era la modelo Alessandra Ambrosio Y es la media mina po. En todo caso la manza sí. woman Una poco usual historia protagonizó el beisbolista italiano Roberto Casaniga Casaniga y de manera indirecta Digo, la supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio. Lo ocurrido es lo siguiente, el deportista creyó durante 15 años que era novio de la maniquí, con quien habría mantenido una relación a distancia y a través de redes sociales, sin percatarse de que quien no hablaba de, no era Ambrosio. <risa> Según indica Marca, citando a los medios italianos, el jugador de 42 años y capitán del club Goya del Cole, mantuvo una relación mediante redes sociales con una mujer apodada Maya, el que sería el seudónimo que tenía la modelo de Victoria's Secret. Ah, encima, de Victoria's Secret. Victoria's, con razón, pues oh, profe. Si bien nunca se reunieron, mantuvieron una relación vía mensaje y llamadas telefónicas. Incluso la primera foto que le enviaron a Casaniga era una de Alessandra de Ambrosio, lo que ocurrió mediante una llamada que fue realizada vía una, vía una amiga en común. Producto de esta relación, el deportista ¿Ya? invirtió no solo tiempo, sino que también dinero. En la presunta modelo gastó en los 15 años unos 700 mil euros en regalo, más de 659 millones de pesos. Ay, ay, ay, pero como oh, tan oh, bueno. Juan buen Caliente. Como un Alfa Romeo mito nuevo. Chut. Oye, que se gana hablar el voleibol en Europa. Oye, es caso. ¿Sí? Bueno, que ya los deportes son bien mm. pagados. ¿no? Y depósitos para tratar una supuesta enfermedad cardíaca de la mujer. Ah. Ah. En un programa de televisión italiano, el voleibolista confirmó el engaño y que estaba además triste, inmerso en deuda. La <risa> <risa> <Qué hueón. risa> un día estaba en la habitación, a oscura, lo veo llorar. Le pregunto qué tiene y me dice que se ha enamorado de una mujer que está en cuidados intensivos por una operación de corazón. Y no puede ir a verla al hospital porque podría enojarse, dijo su hermano Danilo al ver el mal estado anímico de Roberto. No, profe, no equivocamos de noticias, este hueón debería haber estado en la sesión. anterior. Sí, exterior? sí, la verdad que sí. La farsa quedó al descubierto gracias a los compañeros de equipo de Casaniga, quienes, al saber que el deportista nunca había visto a Ambrosio, presentaron una denuncia contra la persona que estaba recibiendo el dinero y se contactaron con una periodista para llegar al fondo del asunto. ¿Cómo se llama este programa del... ¿Del... El ¿Cuál? que ¿El que descubría todas estas cuestiones falsas? Ah, era como cazador de parija, no me acuerdo cómo se llama. sí, sí, Pero, una cuestión eh, así. Eh. Bueno, ahí si alguien se acuerda que lo deje en la cajita de comentarios, por favor, el, el sí, nombre pues. del, del, programa. Pero claro, una cuestión así, pues yo me acuerdo que en todos los en casi todos los capítulos. Siempre no, que estaba enamorado y le habían mandado plata, algunos millones de pesos, y después investigaban. Y no, la loca nunca existió, era un loco que recibía la plata. Yo me acuerdo del caso que había una, una señora así como en Puerto Octay que recibe a las lucas y que el, el que hacía todo el trámite era un loco que estaba en la cana en Santiago. <risa> Pero yo digo, ¿en qué cabeza, en qué mente cabe eh, mantener una relación a distancia y eh, mantenerse todo este tiempo enviando regalos, enviando cuestiones? A, a, a todo esto, él nunca conoció a esta mujer. loco. No. no. Porque ya por último se lo hubiese conocido una vez, hubiese estado con ella una vez, ya se entienda lo mejor, que ya pudo haberse quedado enganchado. Pero el weón nunca la tocó. No, uno. y 15 años, Y 15 años más encima, y ahora está lleno de deuda, sí. weón. Al final, la timadora fue descubierta. Se llama Valeria, tiene 50 años y vive en la región italiana de Cerdeña. Ah, vive en una vieja sí, Que la gente, bueno, te una bueno, terrible <risa> La noticia conmovió al mundo del volei italiano y un medallista olímpico de la disciplina. Y es compañero equipo del afectado, Paolo Cosi, pidió respeto para él. <ríe> Digo, he visto voleibolistas, weones, <ríe> pero este la ha cagado. <ríe> no, dice. Roberto es una víctima a la que hay que respetar. No hay que compadecer ni burlarse. Tema <ríe> weón. Esta es una historia que también le puede pasar a otros, porque hay debilidades humanas y trampas de la existencia, dijo. No, profesor, bueno. No, no me pasa a mí ni, a tampoco mí. me pasa ni cagando. Yo, yo, yo creo que tampoco a, la, a toda la comunidad simia no, no le puede pasar una weá así. No, profe de verdad hay que ser. No, wea no podéis oh, tener una relación años. a distancia con alguien que ni siquiera le he dado un besito, que no lo he visto en persona. No. No, pues nunca se si habla coco con ella, nada, nada pues. ni remojó el coche Yuyo, ni no, pues. ¿Pero cómo? O sea, perdí 650 palos. ¿Por qué? ¿Por mandar fotos? Es que... Porque te manda. En mucha por plata. fotos que puedes encontrar en internet. Y, ¿Y cómo tampoco te das cuenta. O sea, mira, si en verdad hay que ser muy bueno. Tomar una foto, nunca habrá sospechado. Se habrá cerrado para sí mismo y habrá dicho así como... Eh, no, yo no hago esto. Eh, yo no voy a buscar porque confío plenamente en ella. Porque ahora es re fácil colocar una foto en Google Imágenes. ¡pum, y te aparece el tiro de dónde sí. salió. Uh -huh. Ah... Pero tiene que sentirse muy solo este weón para haber hecho eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Oiga, Don Station, antes de irnos a la pausa, porque veo que todavía nos queda algo de tiempo, me gustaría tocar un tipita, ya que no lo pusimos en la pauta, pero calza justo en este momento, sí. Ya, pues cuéntanos. la Teletón, pues, compadre? ¿Qué pasó con la Teletón? Oiga, sí, pues. Ahí, bueno, se logró la meta, gracias a Dios. Hizo soporte, ¿no? Estaba trabajando en ese momento, así que no tenía idea de qué estaba pasando. Lo único que caché después es que había un cantante cubano que no lo conocía nadie, ¿Eh? y que empezó con el chi chi chi le le le viva chile bajo el comunismo y salta sí, el Rafa déjale claro pero eso yo vi que se había transformado en trending topic en tendencia nacional y hasta mundial el tema de bajo el comunismo uh -huh. y que a este loco le salió como del alma esa cuestión así sí Creo que sí, lo eh, le salió del alma, bueno, no creo que haya estado pauteado como tal. Este este gallo es que canta la canción del taxi con Pitbull, creo. ¿Sí? Sí, creo que pues es esa, yo la no cantaba, en un taxi en esa camino mía. del clan. Esa. Mía. Entonces creo que es él. Eh, voy a confirmar, pero sí, pues, le salió del alma ese no, abajo Oye, en esa canción, ¿tú sabías qué mierda significa ella se vino? ¿No? No tengo idea. Vamos sí, a buscarlo, ¿Será ¿eh? que te que pisará la, que, que la website? ¡Oh, se imagina cómo haciendo sí, por vino? ¿Pisando hacer la website? ¡Oh! No, no quiero no, estar ahí. No. no, me dolió. Sí, llevamos una pausita, profe, y ya volvemos con más de Capital de los Simios. La Capital de los Simios.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 el día lunes o martes tempranito en la mañana estará apareciendo el programa en Spotify ahí para que tenga y comience la semana bien informado como corresponde el día lunes a las 22 horas en .fm.cl también nos puede encontrar ahí en la mejor radio online con la mejor música y la mejor programación así que ahí un gran saludo a don Paco en la radio exactamente luego el día martes nos encuentra en Youtube porque en Youtube está todo hermano Así que si no tiene Spotify, no se preocupe, nos puede escuchar por YouTube. Y el resto de nuestras redes sociales, síganos en Twitter, eh, síganos en Instagram, síganos en Facebook, que ahí estamos subiendo cositas. He estado retuiteando hartas cosas entretenidas, así que... Sí, profesor, vivo harto el Twitter. Sí, sí, sí que ahora aprendí como a, a, a cómo usarlo. ¿A cómo usar el teléfono? Ah, claro. O, ¿O a cómo usar el tenedor? El Twitter. Allá. Oiga, hablando de Twitter, ¿Ah? estaba escuchando que se escuchan hasta ruidos de pajaritos de fondo, así que genial. ¿En Twitter? No, en, el, en, el, en la grabación del programa. ¿Ah, sí? <risa> sí. Mir, qué bien. Es, que es para que la gente vea que estamos también eh, incluyendo a la naturaleza en nuestro programa. Claro. <risa> Oiga, profe, ya vamos rápido con nuestra sección y con nuestro jingle que dice... ¡Uh! Chile al día Chile día Con el profe que está hecho ¡Qué marcianeque, profe! Sí, qué marcianeque Que sí. Pablo Chile! ¡Claro! Nosotros deberíamos estar ahí en la palestra. Deberíamos ir al cierre de la teletón nosotros. ¿Cierto? Sí. <risa> Cuando estuve ahí en el estadio. ¡Claro! <risa> Todos coreando. Sí. Oye, profe. Ha -ha hablando de gallina, McFly, ¿Eh? Lo pasó harto, re mal, mi compadre Guatón Don Lalo. O como sí, pues, lo dicen, el mechero. El mechero. Lo pasó harto, mal, el mechero, lamentablemente. Oye, eh, este, este loco tiene como más personalidades que fragmentado, En pues, pues. <risa> Todo caso. Es el mechero, el volteretas, el cifras, <risa> el amarillo. El amarillo, de veras, pues. Que ahora para los comunistas es el amarillo. Sí. oiga ¿qué le pasó al, a Don Gualo en esta ocasión? Mira, fue a Talcahuano. Y lo agarró con la mano. Claro, lo agarró con la mano. Y quería juntarse con todos sus seguidores, con los 10 que llegaron. <risa> nada, sí, seamos justos, bien, como 30. <risa> y no se encuentra con nada mejor que una mujer, la mujer guanaco. ¿La mujer guanaco? Sí, le ¿Sí? tiró un... La, la mujer mojón. <risa> le tiró el tremendo pollo el loco, así, pero con ganas. ¿Un gargajo de aquellos? Sí, pero ¿sabéis qué? Hay, al, algo hay ahí, al, algo extraño hay ahí. Porque ¿Sí? justo Boric, no sé si es la mala malacuea o qué, se acerca a la mina. ¿Puede ser disfrutada eso usted? Sí, no sé, no sé. No, porque va de frente, así como ¿Ah? que estuviera pactado. Y la loca le tira el medio pollo en la cara. Y le tira agua. Y pero todos es que quedaron no así. Sé, no ah, sé, profe, ah. Todos quedaron así como, ¿qué pasó acá? Y uno de los guardaespaldas de Boric le pega el medio ni qué neta, así, pero pa, chico. ¿A la mina? Sí. Oh. Y la mina así como pa, como que se cae para atrás un poco Y empieza, porque todos quieren así como que pasó Y la loca va y empieza a gritar Liberar, liberar a los presos por luchar Y estaba con un loco al lado que también se pone a gritar lo mismo Que estaba con la bandera del consejo de todas las tierras Ah, o sea, le tiró el cargajo por amarillo y claro, claro Era uno de los mismos de ella Es que Boric en, en una de sus tantas volteretas Dijo en los medios de prensa de que Él estaba a favor del indulto, pero con condiciones que no iban a indultar a los que saquearon, a los que quemaron, a los que <risa> eh, hicieron barricadas. Entonces, yo digo, ¿a quién Chucha va a indultar? Si sí, tú, hádale, como decía <risa> Rondamón. Sí, <risa> entonces, claro, está bien, el enrostra así como que, que, que no. Y después encara a uno de los que está con, con Borica ahí de, de la comitiva y le dice: ¡Ay, si los guanes me pegaron, pues sí! Si, ¡Ay! Y el loco le dice, oye, bueno, ¿y qué? Y la loca le dice, bueno, ¿y qué? Que vos chupándole el pico a hueón amarillo, <risa> No, y la loca era terrible fleite, pero terrible flaite. Bueno, votante de que igual pues profe. Claro. Si ¿Usted quiere que iba a votar por casa a No, no, no, jamás. <risa> no. Yo creo que, que quiere era una votante de arte. Claro, puede ser, y, ¿eh? Claro, y que se metió ahí entre medio de la, de la manifestación. Y logró, uy, llegó a primera fila, entonces no sé, güey, bueno, no sé. Bueno, mire, leamos un poquito la noticia. Dice, yeah. mujer escupió y arrojó agua a Boris en actividad de campaña en Talcahuano. Mientras el diputado por Magallanes avanzaba saludando a sus adherentes, la agresora que estaba entre la multitud irrumpió en contra del abanderado por aprueba de dignidad al mismo tiempo que le proferiría... Múltiples improperios y la consigna liberar a los presos por luchar. Dice: Una agresión que no pasó a mayores sufrió la tarde de este domingo el candidato presidencial eh, Gabriel Boric, tras participar en una actividad de campaña que se estaba eh, llevando a cabo en la ciudad de Talcahuano. Mientras el diputado por Magallanes avanzaba saludando a sus adherentes, una mujer que estaba entre la multitud escupió al abanderado y posteriormente le arrojó agua desde una botella al mismo tiempo que le profería múltiples improperios y la consigna liberar a los presos por luchar. Asimismo, desde el comando de Boric, le bajaron el perfil a la situación, mientras que el candidato calificó el hecho como una muestra de afecto. <risa> Si sí, está muy cagado este weón. <risa> Oye, pero yo recuerdo que a este loco también lo quisieron mucho ahí en el parque forestal. <risa> Esas fueron uh, muchas muestras de cariño y afecto. Uh, ¡Qué manera de darle muestra de cariño a ese hombre! Es que sé si es que lo vieron que estaba coloradito, tenía mucho calor. Entonces lo, le echaron cerveza sí, porque no andan con agua. Entonces le echaron cerveza para que se refrescara. Entonces yo también tengo derecho a demostrarle todo mi amor y mi afecto cuando lo vea en la calle. Claro. ¿Sí? <risa> ¡Qué bien! Bueno, dice al respecto, su contenedor, su contendor al sillón presidencial, José Antonio que se refirió por medio de las redes sociales a la agresión, condenando la violencia. La violencia se condena siempre y es extremadamente violento que alguien te escupa en la cara solo por no compartir tus ideas. Inaceptable agresión a Gabriel, remarcó. Lo mismo hizo por su parte la presidencia del PPD, Natalia Piegretili. Piegretili, no sé cómo se llama. ¿Y quién es? ¿Y no tengo idea. ¿Qué es el PPD? PPD, esta loca fue la que sacó 0, y tanto por ciento En la senatorial de Santiago Algo así Y no, y no sé. fue puro renunciar Tan carrajas son los del PPD Creo que era un detergente para la ropa Para las <risa> <risa> la camisetas de la U Claro <risa> En su cuenta de Twitter, quien eh, publicó Repudiamos la agresión que sufrió Gabriel Boric en eh, un acto de campaña La violencia no conduce a nada Ah, no me digáis No es el país que queremos Ah, no me digáis Ajá. Ajá. <risa> Oiga, pero bueno Así es como la revolución se come a sus mismos eh, hijos. ¿ah? Exacto, exacto. Pero me huele me huele a, a chanchullo. No, yo creo que no, profe. Yo creo que no es chanchullo. Yo creo que igual hay gente ya un poco más anarquista en ese sentido. Y lamentablemente se encontró con una nada ¿no? más. Eh, ahí tienen también, también para que comparen la gente que vota por eh, la izquierda o la extrema izquierda versus la gente que es de centro o ya eh, de derecha. Yo no lo he visto a ningún eh, adherente de... De, de cast, eh, com, comportarse de esa forma. Eh. No, no, Y mira, ¿para qué estamos con cosas? Si a nosotros no nos gusta algo, vamos y bombardeamos la moneda de una, si ya... Exacto, andar tirando pollo, no, andar con cosas chicas, ¿para qué? Nada, andar tirando gargajos? nosotros no, tenemos un Balazo con M16, no. <risa> Strike, strike, strike. Nada, <risa> no, andar pegándole cornetas a mí. Nosotros lo hacemos desaparecer, ¿no? Claro. <risa> Nos van a banear, güey En todo caso <risa> Paco, si a tu radio le pasa algo por esto <risa> Es todo culpa nuestra sí. las opiniones vertidas en este programa No representan necesariamente el pensamiento de .fm.cl Oiga Ni siquiera eh, nosotros mismos Exactamente No estoy de acuerdo con lo que pienso como, claro. como que Y como lo dijo el güey también del... ¿Quién fue el Navarro? ¿Qué dijo? El Navarro también dijo como que no estaba de acuerdo con lo que pensaba eh, o fue, fue fue un diputado hace poco sí fue un diputado pero, pero no fue Navarro pero no me acuerdo con quién fue, parece que fue no eh, Gonzalo Inter parece que fue Inter sí. bueno de la misma calaña no sí. <risa> oye pero lo ha tenido a pesar eh, Don Guadalupe lamentablemente sí ¿Ah? porque después tuvo un programa en la mañana ¿Eh? en, en el programa Mesa Central donde invitaron a los dos candidatos entonces estaba por un lado desde Taccahuano estaba Gabriel Boric y desde Antofapasta estaba José Antonio Kapp ¿Ya? entonces en la entrevista que le estaban haciendo a Boric el loco estaba eh, con un audífono que es lógico para que pudiera escuchar las preguntas del estudio si eso eh, está bien claro el problema es que tuvo un abrupto entre medio y, y dijo no alcanzo a leer cuando entre comillas pensó que estaba tapando el micrófono es muy weón. ah el weón estaba terriblemente pauteado Sí, tenía un sonopronte en el frente y el weón, yo por eso, mire, yo no había cachado, pero salían eh, unos memes en donde salía en un espejo atrás el jadwe eh, con una pancarta y el weón decía yo no alcanzo a leer Claro entonces, y, pero pasó viola, o sea, desde mesa central no le dijeron nada, porque después él dijo, no, es que estoy aquí en una reunión con eh, alcalde, así como sacándose la... Pero ese no alcanzo a leer, no tenía ni pie ni cabeza, o sea, no tenía por dónde decir, porque tampoco había una pregunta escrita en la tele, no, no, <ríe> o sea, no tenía por dónde sacársela. ¿Y tiene la noticia ahí, profe, para que la podamos comentar? Sí, mira, dice, video, no alcanzo a leer, la particular soplada de Aboric en medio de entrevista. Y es que en medio de una pregunta de Iván Valenzuela, el diputado empezó a hacer gestos a quienes estaban detrás de cámara, deteniendo por un minuto la entrevista. <ríe> Dice Gabriel Boric, candidato presidencial de prodignidad Dignidad, fue consultado por diversos temas en mesa central de Canal 13, donde vivió un particular momento. Y es que en medio de una pregunta de Iván Valenzuela, el diputado empezó a hacer gestos a quienes estaban detrás de cámara, deteniendo la entrevista. Dame un segundo, Iván, indicó Boric, mientras le decía a sus colaboradores, no veo nada, no alcanzo a leer. Perdón, me están diciendo algo atrás. Es que estaba en una reunión con un alcalde. Se disculpó posteriormente. <risa> <risa> y esta pa' esa weá, weón, este, sí. este tipo. Consultado ¿no? por Después Iván Valenzuela sobre su participación en el programa Bad Boy de París, el abanderado de izquierda señaló que lo estamos evaluando. No te puedo dar una respuesta definitiva al respecto. <risa> <risa> Estamos evaluando la situación con nuestro equipo Dijo, claro, ¿qué respuesta definitiva va a dar si ni siquiera sabe? <risa> claro decir, No tengo la cifra en este momento <risa> Pero lo importante hoy en día Yo entiendo la distinción entre votante y la persona De hecho, yo creo que los votos se ha demostrado una y otra vez que no son endosables Muchas veces los candidatos con alta popularidad o alto respaldo No le pueden traspasar esos votos Aseguró Boric Ahora Ahora. Cuando tenía muchas eh, cercanías y mucha afinidad con el programa de París. Sí, sí o sea, supuestamente. Eh. No, mira, ayer empezó la franja presidencial. Ah, sí. ¿sí? Y todo lo que dice Boris es eh, guiño, guiño para los electores de París. Vamos a bajar los sueldos, dijo yo me voy a bajar el sueldo, eh, y diputados y senadores también, a la mitad. Y la otra mitad la voy a donar a una fundación que se va a llamar Mi Casa. <risa> Todo caso. <risa> es como Jackson, mi así como... <risa> Fundación mi padre. Bueno, ¿Ah? leí un Twitter que me cagué la risa que decía eh, eh, Jackson se conmovió tanto con la historia en la Teletón que decidió, decidió donarle 500 lucas a Giorgio Jackson. <risa> <risa> Ya está Kast salió a, a trolear a Boric, dice. En un tuit puso, no leo nada, le dice Gabriel Boric a sus asesores en medio de entrevista con Mesa Central. Con razón no quiere debatir, porque nadie lo puede ayudar a contestar las preguntas. el uh, uh. ¿En la está verdad, nomás? Sí, sí. ¿Y qué dijo el otro? Nada. Ah, y el otro se ya, sí, pero si le conviene, pues profe. Oye, si esta cuestión es vera, Chávez. Mire. También quería hablar un poquito de la, del contexto del de, eh, tema de que uno hace campaña el terror o la gente a lo mejor que piensa diferente a estos tipos de, de ideologías Hace campaña del terror, yo por ahí vi un video de un, un wea en Facebook En donde decía que desde que Pinochet dejó el poder Siempre la derecha o la centro derecha estaba asustando a la gente con que se iba a venir el comunismo Y que yo recuerde, no es así como tal Yo que recuerde cuando, no sé, las primeras elecciones de... Entre Pinochet, perdón, entre... Elwin y, y, y Vigi, por ejemplo, o las posteriores, nunca se asustó a la gente ni tampoco se hizo una campaña del terror de que íbamos a estar en un régimen ya comunista o, o que estábamos tan polarizados como ahora. Mira, yo recuerdo haber escuchado en la campaña de Lavín Lagos que decían que si Lagos ganaba, como era PPD, cercano al socialismo, volvería el gobierno del Chicho. Ah, claro. Pero Lagos terminó siendo más derechista que todos los demás, bueno. <risa> sí, pues. Con Bachelet lo mismo, no, esta sí que sí, porque esta es socialista y además doctora. Eh, hizo un claro. gobierno de mierda, dos gobiernos de mierda, pero eh, no fue tan terrible como lo plantearon. Sí yo recuerdo eh, que se implantó por primera vez el tema de Chilezuela con Piñera y Guille. Ah, claro, ahí sí se implantó eso. Claro. Y ahora dicen, pero si ahora ya estamos como Venezuela, ¿cuál es la diferencia? Claro, bien. En todo caso, están todos los buenos aquí sí <risa> Pero son los que arrancaron pues, Los que quieren un futuro mejor <risa> oh, <risa> Las ironías de la vida, profe <risa> Sí, sí Imagínese el buen que llega a Chile Justo el 18 de... de octubre <risa> <risa> Claro, el 18 de octubre ¿No? Y el 18 de diciembre, pues, profe Ah, también No, pero tenemos este fe en que Esta la, la damos vuelta como se dice Vamos a hacer sí. la gran U de Chile ¿Sí? sí ¿Te crees? Sí. No sea sé, ¿eh? Mira para seguir con el, con el fin de semana de fatal para, para Don Gualo, él, él no se decidió a ir al, al programa, supuestamente lo habían invitado para este día martes, pero él dijo, lo estamos evaluando y queremos ver si podemos ir el día viernes. Desde los Bad Boys le dijeron, no hay problema, usted venga cuando quiera, martes o viernes, pero venga. Claro. El drama es que Boric va a perder si va y va a perder si no va. ¿Pero qué le conviene más en este sentido? A Boric dispararse en la cabeza. <ríe> Que siga el ejemplo de Allende. Claro, hay que ver como héroe. Claro, hay quedar como héroe. No, porque ya ni siquiera enterrándose en un búnker se la puede sacar. Oiga, todo esto es una pregunta, nada que ver con Botic, pero Allende, ¿por qué mierda usa casco militar si se disparó el weón? <risa> es que no quería que nadie le disparara, él quería dispararse <risa> solito. <risa> Es una pregunta claro, pre histórica, pregunta referirme. válida también, sí, pero, sí. Claro. Hoy andamos mal dados, sí, tío. Sí. Nos van a banear de todos lados. Sí. Este programa lo van a sacar después en cara cuando en 15 años más somos candidatos a, a, al presidente de la Junta de Vecinos. Nos van a sacar <risa> esta cuestión. Así de como usted hace 15 años dijo esto. Yo no voy Estamos a decir, haciendo la, no voy la a decir, gran jamones. Sí, lo dije que. <risa> <risa> ah, claro, a los yercos. A los yercos. <risa> <risa> no, estamos haciendo la gran jamón Skyser, profesor. Sí, verdad, ¿Ah? verdad. Ahí sí que todos Así los detectores están guardando estos videos ahí. <risa> nuestras palabras pueden ser usadas en nuestra contra. No podrán y serán usadas en nuestra contra. Exactamente, profesor. Pues. Entonces, eh, para cerrar el mal día de Boris, que le tiraron un pollo, lo agredieron, le fue como el forro en la entrevista de Mesa Central. Después, mágicamente, eh, Cast Aparece en CNN Internacional No vi la entrevista pero me dijeron que fue Pero brillante Oye yo entiendo que Boric también dejó plantado Al periodista CNN, ¿Sí? sí, sí. Pero es que Cass lo hizo así como de una manera brillante Y que más encima el periodista tranquilamente Lo dejó hablar de todos los temas Entonces no lo interrumpían acá como con puros temas Ñuñoínos No pero es que acá los Ñuñuino interrumpen con cuestiones que son eh, poco importantes. Por claro, no por... importan a ellos nomás, que están, que están arriba en la pirámide. Claro. Entonces, además de eso, llega Diosdado Cabello que nadie tenía idea que estaba en Chile. Ese loco pasó por Colchones, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí? ¿Y qué hace ese weón acá? vino a apoyar acá. Ya, pero yo le prohíbo la entrada ese weón. O sea, está bien, no sé, bo, que venga un weón en NN, pero... Tenía dos dios dados Es la mano derecha maduro Perdón, perdón, perdón Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué No es dios dado cabello Mi... Ah, ya. Eh, fe de rata, fe de rata Fe de, fe de roedor eh, ¿Cómo se llama este desgraciado? Guaidó Ah, pero Guaidó no va a apoyar a, a Boris po. No, pero lo que pasa es que llega Guaidó Y se pone a hablar Y lo entrevistan también Me parece que también fue en Mesa Central O en el programa El 7 Y uh -huh. empieza a hablar de que eh, Chávez parte exactamente igual que Boris, haciendo la misma... Profe, para que mí, que Boris. usted tiene un, un efecto, Mandela, pero brutal. El, el, el que estaba hablando fue Leopoldo López. Ese me invito, ese me invito. Ah, Puta, de Fede y... roedor de nuevo, ya. <risa> estoy clarito. <risa> Putale, ¿eh? está, haciendo, está tomando de la mala, parece, profe. Sí, es que estoy tomando pura agua, ese es el problema. <risa> ahí está, po, está haciendo cortocircuito. Ya, a ver, dale tú. Claro, ahí lo, lo entrevistaron en Mesa Central, yo vi en la entrevista. ¿Ya? Y eh, bueno, ¿cómo se llama este Iván Valenzuela? Iván Valenzuela Claro, le preguntaba si con Boric podía pasar lo mismo Claro, él dijo que eh, Recomendaba a la gente no votar por una persona tan afín a Maduro Y el, el Iván Valenzuela se le grifó un poco Yo no sé de qué tendencia será ese gallo Son todos surdos, se ¿eh? le grifó, tipo Y le dijo que no, que Boric era mesurado Que Boric no era igual Que él siempre ha condenado a la violencia A dónde la vio eh, La cosa es que él le empieza a dar los ejemplos Decía que Chávez empezó así, empezó como un tipo mesurado, empezó como un tipo que estaba también abuenándose con todo el mundo Pero una vez que llegó al poder, cagó pistola a Venezuela eh, sí. Y que eso obviamente podía pasar en Chile Y el, eh, Iván Valenzuela le hacía hincapié en que eh, en ese tiempo eh, Venezuela era, su sistema político era muy muy corrupto Y le decía, sí, era corrupto, pero no más que ahora o sea, era como cualquier país a lo mejor Que estaba en vías de desarrollo Porque en ese tiempo Venezuela sí si estaba en vías de desarrollo, era un país rico Y, y no era más corrupto que cualquier otro eh, Y tenían cierta estabilidad Pero una vez que llegó Chávez al poder Se puso mucho más corrupto Y bueno, ahí tiene las consecuencias Chample, entonces eso también fue un. Para mucha gente O sea, el, el que es votante de Boric Va a seguir votando por Boric, eso lo tenemos claro Pero el que está claro. indeciso es mucha gente la que está en decisión. más de un 30% de los votantes que votaron en primera vuelta no tiene decidido su voto. Entonces cosas como esta inclinan la balanza para el otro lado. O por último, desincentivan a que ellos vayan a votar por Boric. Y más encima después, en la, en la noche, a eso de las 9 de la noche, en el programa Bad Boys de, de Reto Higgins, donde participa ¿Mm? Franco Parisi, aparece José Antonio Kast Y en ese programa, a Kast lo trataron con sedita. O sea, ¿y Cass? ¿Lo trataron con seda o bien Cass eh, salió jugando como sabe hacerlo? Mm. Mira, que, mira, partamos la base que los periodistas nunca fueron irrespetuosos, nunca lo interrumpieron, salvo una vez. Eh, uh -huh. el, el que más interrumpía era Franco Parisi Pero obviamente Franco también está haciendo campaña no, eh, no hay que ser ciego Franco está haciendo campaña no, para Más, está claro. Sí, pues. Pero hubieron muchos guiños de, Incluso del mismo Franco Parisi para Kass Al uh -huh. hablar de que el equipo económico De Kass de era, era brillante De que lo que había hecho de ir a Estados Unidos También era espectacular Pero lo bueno es que en cifras no oficiales, pero por el conteo que lograron hacer los Bad Boys Habían más de 200.000 personas en vivo viendo Y se transformó en el streaming con récord a nivel nacional Claro Más de 200.000, es mucha gente, es mucha gente Y creo que ya van como en 3 millones de visitas en el video Y lo más probable, mira, lo, lo estuvo transmitiendo Radio Bio Bio y Mega Noticias en directo En sus páginas web Ah, en directo En directo, en sus páginas web Tenían el enlace para que tú lo pudieras ver entonces fue algo de interés. Obviamente se colgaron muchos medios regionales también diarios y otras y otras partes claro. en donde Cast eh, sí salió jugando, estaba relajado, estaba tranquilo. Mira, aquí tengo el, el, el resumen que da BioBio Bio Chile que dice: Cast se enfrentó a los bad boys, respondió de economía, pensiones y seguridad en programa de París. El candidato eh, presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Caz asistió al programa online Bad Boys, encabezado por Franco Parisi, para conversar sobre economía, pensiones, seguridad y escasez hídrica, entre otras materias. Durante la entrevista mostró bastante punto en común con el representante del Partido de la Gente, e hizo constante y guiño a sus votantes, cerca de 900.000 en primera vuelta, sobre todo en la zona norte del país. A las 21 horas de este domingo comenzó la entrevista a José Antonio Caen en el programa Bad Boy, liderado por Franco Parisi y transmitido a través de YouTube. El representante del Partido de la Gente obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, obteniendo cerca de 900.000 votos. En ese sentido, el PDG anunció una consulta ciudadana para determinar a qué candidato apoyarán institucionalmente en el balotaje. A esta instancia, el aspirante al Frente Social Cristiano se mostró de acuerdo con muchas de las propuestas de su adversario en primera vuelta y realizó con tantiquiño a sus votantes. Economía, pensiones, proyecto de matrimonio igualitario, seguridad y escasez hídrica parte de las temáticas que generaron mayor atención. Gabriel Boric también confirmó su presencia en Bad Boys para el próximo 10 de diciembre a las 21 horas. Sin embargo, hoy puso en duda su participación y pidió aclarar el supuesto encuentro entre Cas y Parisi en Estados Unidos. Y al final, el mismo Parisi dice, no, aquí no nos juntamos, a mí no me llamó nadie, yo no me junté con ningún equipo de Cass, nada. Entonces, era como, ¿para qué? <ríe> o sea, Boric está pidiendo aclarar un supuesto un supuesto Kaui. Claro. Que se juntaron los dos como para cagárselo a él claro y, y claro, el, el tema es que si Boris va le van a hacer preguntas, le van a hacer preguntas técnicas porque a Cass le hicieron preguntas bastante técnicas y salió jugando incluso en una se equivoca en una cifra y el, el, el mismo reconoce y dice no, no, me equivoqué, esto igual que el otro <risa> es más, a Cass en un momento se le sale hasta un hueón claro, <risa> yo no aviso. y para mí que, porque Cas estaba tan relajado que, que se le sale así como, el, me parece que están hablando del rodeo que fue cuando están hablando del rodeo entonces dice, no, oh, pues llegan, eh, eh, tenemos todas estas tradiciones y se celebra la fiesta, pues bueno, así como pero le salió como, como estando muy tranquilo, muy, muy en confianza los periodistas se portaron súper bien hubo uno solamente, Giancarlo eh, Barba Barbaguelata que dijo que desde el Partido de la Gente a él le estaban llegando mensajes en ese momento y que más del más de la mitad le decían que iban a votar nulo. Entonces que dijo, "Eh, están en su derecho, así como la idea mía es venir a hablar acá con ustedes para eh, eh, hablar sobre mi programa, lo que podamos tener en, en, en común y que la gente decida libremente. Así, no, claro. salió jugando y el cierre que se mandó el speech de cierre fue genial. No lo interrumpieron, lo dejaron hablar todo lo que quisiera. Parte incluso aclarándole a Franco París que si él es presidente eh, y él tiene que responder por el tema de las pensiones, va a tener que hacerlo, o sea, al tiro de 30 Sí, pues sí. Creo que le dijo que, eh, ¿cómo fue? Que ah dijo, vas a tener que hacerte cargo en caso de una condena eh, y cumplir nomás, claro, no Claro, dice, eh, en caso de una condena vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, al tiro, así. Claro. Pero el drama es que, por ejemplo, el, el diario El Mostrador, así con una imparcialidad eh, pambosa, dice, cast en Bad Boy. Insiste en relativizar deuda de París con sus hijos y reafirma <risa> construcción de zanjas para frenar la migración. Pero estamos hablando del mostrador, pues, profe. Pero igual, igual que... pues no podía ser tan tendencioso. Po. Pero es que eso va a campaña por el otro, pues, profe. Sí, sí. ¿Para qué andamos con cosas? Entonces, y el, el, yo creo que el tema central, incluso la entrevista, no fue tanto la entrevista a Cast, que fue brillante, pero llega el momento en que se va a Cast y cierra el programa. Y yo ¿Y? le pido a toda la gente que se quede a escuchar los minutos finales del programa cuando ya está Franco París con el equipo y están hablando entre ellos. Y Franco París se va y, bueno, que uno le dice, eh, le quiero volver a insistir a Boris, que, que no tenga miedo, que venga. Y o sea, y París le dice, no, no, para, para, para, para, bueno, para, para. No, bueno, no. Si él, si él quiere venir que venga, si no, así como que salía la cresta y, y, y empezó a tirar palabras de curioso calibre Sí, se molestó, pero sí, sí porque dijo, bueno, aquí nosotros somos la vedet, ellos, ellos son lo, como lo, lo, la, la casualidad Aquí, como, queriendo decir Los votos son nuestros y los que van a decidir la elección somos nosotros No tenemos por qué andar rogando a nadie Menos un hueón Obvio, si no tienes por qué andar rogando a nadie, y el ¿También? oro insistía, no, es que es para ser más democrático No, bueno, es como, si ya lo invitamos al weón Incluso le dijo así, si ya lo invitamos al weón Si quiere venir, que venga, claro, está picado Pero, Pero son, oro puro son minutos finales Me tinca que no va a ir ese weón Porque lo van a hacer mierda, o sea, no es que lo hagan mierda Sino que le van a hacer las mismas preguntas Que le hicieron a cast Yo creo, no van a ser muy diferentes Y las respuestas obviamente que van a ser muy diferentes A las que dio cast al menos sí. que se me metiese un bueno, y se tiñe el pelo <risa> <risa> O se empieza a dar más volteretas de las que se ha dado Claro, y, y responda lo mismo Pero claro. en su programa obviamente que no está en mantener la FP No está en eh, dar apoyo a carabineros Hay muchas cosas que son diferentes del programa O sea, de hecho son completamente diferentes de ambos programas El de, París y, perdón, el de Cast y el de Boric Bueno, el volteretas, ayer en la franja política dijo que se necesitaba más carabineros <risa> ¿En serio, güey? Profe, eh, Pero lea, lea entre líneas, o sea, lea también el eh, submensaje. Ya, se necesita una policía eh, bolivariana o se necesita una policía ciudadana. Yo a creo se que eso le es lo que refería. No, pero él dijo carabinero, así mostrar no, no, bandera no. chilena atrás, y no, con no, muchos gestos. No, no, no, no, no. Ese weón va a refundar carabinero sí, no, sí está claro, pero no, me no, refiero a no, que refundar. el mensaje que está dando es contradictorio en ese sentido es que el mensaje siempre ha sido contradictorio pues profe el weón ahora dice que no que no, que no va, a condenar, va a condenar la violencia imagínense, el otro día se mandó un Twitter diciendo que eh, todas las eh, comunidades comunidades eh, digamos, evangélicas o algo así, eh, le daban su apoyo, o más de 100 comunidades de, de cultos religiosos le daban su apoyo y todo eso, pero el weón nunca condenó las quemas de iglesia, el weón nunca condenó todo lo que pasó con respecto al culto, en ese sentido, para el estallido y posterior, nunca. Es que ahora hay que sumar votitos de donde sea, ¿o? sí es el sí. punto, entonces ya mucha gente no le cree, pues profe, mucha gente que eh, lo escucha y claro, ve un lobo con piel de oveja nomás. Pues. El viernes hay debate en la Archi, un debate radial, que él no, no se ahí. bajó, no se puede bajar. ¿No se puede bajar? No, porque ya está confirmado, no, y si se baja del debate de la Archi ahí se sí que pierde. Y después el día de lunes es el debate de Anatel. Yo no sé si vaya a la Archi, pero el de Anatel yo es que sé que no se va a poder bajar. No, pero el de la Archi, el de la Archi es la mañana. Pero es que el, el tema de la Archi es que, sobre todo en regiones, que es donde él necesita más votos, la archi, la radio en sí, en general, es muy escuchada. En localidades chicas, la gente no ve tele, la gente escucha radio todo el día. Claro. Entonces, ese debate va a ser transmitido íntegramente por la radio y por las radios regionales, las radios locales, mm. esas clásicas radios que de repente dicen, oiga, llamó el Lucho, vecina, y le dice que va a traer dos sacos papas, ya, déjale. Eh, claro. Porque ah. como no hay teléfono ni señal, la gente se comunica por la radio. Sí, pues. Entonces si Boric no hace eso, va a quedar como el candidato de Ñuñoa y no le va a alcanzar para ganar. O sea, está obligado a ir al del Archi y, y, y tratar de, de, de comportarse. No sé, yo creo que si ya se baja del programa de y eh, es posible que no asista al del Archie. El de Natel no se lo va a poder sacar con nada. Ya se sacó uno y en CNN, se sacó varios debates y hay varios debates que no ha ido. Imagínense, ¿a cuánto estamos? ¿A 10 días? 11 días de... Claro. Y no ha debatido en de nada Y el mismo dijo en su cierre... Digamos de, de, de la primera vuelta Que iba a debatir de todos los temas con Cash De todos Y todavía no se presenta en nada weón. el weón Es que sabe que cada vez que se va a enfrentar a va a perder Claro. Sí, de verdad no tiene cómo ganar en la casa. Entonces debe estar cagado de miedo el pobre. Sí. Ah, yo creo que pasó? Que fue también interesante en el Bad Boy. Que Mata mala para variar, se mandó una columna en, en la tercera, pero fue. hizo mierda a París. Sí, y obviamente trató. Todo aquel que siga a París. Eh, poco más que un mal nacido. Literalmente. ¿Ah, sí? sí, no, lo trató, pero como el forro. ¿Y por qué tanto? Llevó a la mujer chilena. por, por supuestamente por las deudas de pensión. Y que en ya. el fondo la mujer chilena es la que va a decidir esta campaña. Llevó a esa mujer chilena que, que, que, que vota siempre como, como para que vote responsable Y que o oh, oh, aquel candidato que ose ir al, al bad boy Porque será visto como un defensor de, de, del fascismo No, más que del fascismo, sino que de, de abusadores de mujeres, una cuestión así Ah, ya, abusadores de mujeres No, y París y dijo, yo a Matamala lo espero el parte Yo a Matamala lo voy a repasar personalmente el día martes sí que lo tengo ahí Así que Ese programa el día martes va a estar re bueno Y además, el día viene yo creo que El programa de Boris va a tener más audiencia Porque va a haber más morbo Va a haber sí, más bueno. gente mirando Y de muchos más medios se van a colgar Entonces va a estar más expuesto Pero el martes van a ser un programa Ellos solos los Ellos solos, sí yo. Me parece que está invitado a Matamala los bad ¿Ah, sí? Sí, pero no sé si irá, si va a ir o no. Porque parece no que, que no, así como yo lo tengo listo, lo tengo guachito. Ah, pero no, no creo tampoco que se presente más tarde. decirlo. los zurdos son cobardes, profe. Pues, sí, eso es verdad. Eso así es verdad. Que, qué así con que, para que no Dato, dato importante. Este sábado, o sea, próximo sábado, eh, sábado, ¿cuánto será? Eh, ¿12, 13 por ahí? Sí, más me crece. Ya, en Pedro de Valdivia con. con. con. Con los leones, no, con Bilbao ¿Ya? Ya, donde está el metro sí. Ahí va a haber un, un gran banderazo y, y, y marcha por casa Así que todos invitados Yo creo que vamos a estar ahí cubriendo esa actividad como Buena, Antaño. excelente Así que, A las 11 de la mañana están todos invitados Van a temprano sábado. Buena, oiga, vamos a una pausita, profe Y ya volvemos con el último bloque de la capital de Los Civiles.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 Uh -huh. Uh -huh. Le salió como orgamo, profe. Sí. Oh, yeah. ¿Qué, ti ¿Qué tiene la silla donde está sentado? Oh, yeah. Oh, yeah. Esas cosas que venden en Witch. Claro. Oiga, profe. Eh, Mire, tenemos una columna interesante esta semana Yo eh, iba a traer una columna del escritor ese, no me acuerdo cómo se llamaba, que usted me dijo el, la semana pasada ¿El Vargallosa? No, el otro, el que hace la belleza pensar Ah, el Warner Sí, pues, pero no lo traje <risa> <risa> Ah, ya, <yeah>, ok <risa> Lo que pasa es que quería leer una columna de Iván eh, Poduje ¿ya? Que salió en el diario La Tercera y se llama Yo no te creo Gabriel Oh ¿Chan? Veamos qué dice la columna vos, profe ¿Qué dice? Dice así, el metro de Santiago era conocido internacionalmente por su nivel de servicio y tecnología, hasta el 18 de octubre de 2019, cuando pasó a la historia por recibir el peor ataque desde los bombardeos de la segunda guerra mundial. Toma. Así no. Esta tragedia partió cuando estudiantes radicales organizaron evasiones masivas en decenas de estaciones, hasta desestabilizar la ciudad y quebrar el orden público, lo que generó un efecto dominó y dejó una estela de destrucción y dolor. En cosa de horas pasaron de saltar torniquetes a destruirlos con martillos y de gritar por los pasillos de las estaciones a reventar vitrinas y vagones, dejando trabajadores heridos y traumatizados. La locura se propagó al exterior, enajenando a manifestantes y grupos organizados que lanzaron bengalas, toallas con acelerantes y bombas caseras, hasta dejar un tercio de la red de metro en llamas, afectando seriamente la calidad de vida de millones de personas. Cuesta explicar fuera de Chile que el candidato que lidera las encuestas para ser presidente fue protagonista de esta barbarie. Gabriel Font. No solo homenajeó a los estudiantes que iniciaron las evasiones, sino que los consideró como algo demasiado positivo y bueno en un programa de televisión y exigió un indulto para liberar a las personas formalizadas por ataques incendiarios, saqueos, robos y maltratos a policía. Aunque ahora se estén dando vuelta la chequeta. Exactamente. En los días más violentos del estallido, la coalición por la cual, eh, con la cual gobernaría Gabriel Boric, si es electo, impidió que se impusiera el Estado de Derecho para detener a las turbas y saqueadores. Los rostros más importantes del Partido Comunista y el Frente Amplio minimizaron las marchas violentas, difundieron noticias falsas sobre centros de tortura y calificaron cualquier represión de carabineros como una violación de derechos humanos, dejando a miles de víctimas en la más completa indefensión. Pero todo cambió luego de la primera vuelta. De de para otro, ese Gabriel Boric fue reemplazado por, reemplazado por un político moderado con otra vestimenta y un nuevo discurso. Una versión criolla del mito de William Campbell, que ya no quiere indultar delincuentes ni refundar carabineros, sino que aplicar mano dura a los delincuentes y a los narcos. Si antes prometía garantizar el derecho a la vivienda para migrantes indocumentados, ahora viaja al norte para exigir que se refuercen las fronteras, solo para recuperar los votos que perdió en Arique y Antofagasta. Las encuestas parecen indicar que sus volteretas funcionan y varios analistas se, comp se compraron la tesis de moderación del candidato y de su coalición. Carlos Peña afirmó que su doble discurso era hipócrita, pero necesario sin reparar el daño causado por aquel bori que emocionaba recordando a los radicales evadiendo a patadas el metro Eugenio Tironi se puso religioso y apeló a la parábola del hijo pródigo señalando que había llegado el momento de reconciliarse con los jóvenes del Frente Amplio que antes los basurearon, aunque sus travesuras les hayan costado al país miles de millones de pesos pero no fue el único luego de la primera vuelta se armó una verdadera procesión de líderes de la concertación para besarle la mano al joven heredero Chan. Yo siempre voté por ello, dice, pero no puedo tragarme ese, este sapo. Yo creo que... En la moderación de Boric, yo creo, perdón, dice no creo en la moderación de Boric porque no pude sentir en la calle el impacto que generó la violencia que él disfrazó de desobediencia civil y que trató de indultar. Su nuevo discurso no me cuadra con la indiferencia del antiguo Boric con las víctimas de San Borja, la bonilla de Antofagasta o el desolador centro de Valparaíso. No imagino cómo un político que miró para el lado ante estos hechos ahora tendrá la responsabilidad para evitarlos con aliados que veneran a Maduro y o oh, que han sido denunciados entre los 10 mayores antisemitas del mundo como Daniel Haddon. ¿Cómo va a insertar en nuestro país con eh, todo este elenco? ¿Con qué autoridad dirigirá a los mismos carabineros que quería refundar por violar institucionalmente los derechos humanos? Todos podemos cambiar de opinión pero no borrar de un plumazo las consecuencias de nuestros actos, que en el caso de Boric y en un ámbito de trabajo fueron nefastas. Luego del estallido tenemos una ciudad más insegura y se segregada, con un eh, daño patrimonial invaluable. Por ello no tengo más remedio que ser un firme opositor a Gabriel Boric si gana la elección, para exigirle, como ciudadano, que repare el daño causado y que resuelva las urgencias en la ciudad y vivienda que siguen ausentes en su doble discurso. Wow, potente. Buena la columna, profe. Buena la columna. Yo, eh, muchos de las personas que están indecisas piensan igual. Eh, muchos no le creen eh, pero bueno, lamentablemente sigue ganando adherentes y hay gente como dice también en la columna que se está comprando el discurso, es que y ese, ese es el problema ese es grave, sí mira para aclarar algo más de lo que está en la columna el, fa el famoso mito de William Campbell es ¿Ah? el de Paul McCartney que dice que Paul McCartney murió y que William Campbell lo reemplazó Ah, ese es el, el mito de William Campbell. Claro, a eso se refiere con el mito de William Campbell. O sea, como de que mataron a Boric y lo reemplazaron por otro que está claro. con sedita, más calmadito, que le dieron agüita a Pasiflora. <ríe> claro, agüita al Carmen, bueno. Claro. Pero es que en todo caso, su, eh, para los que, no sé, pues, tenemos un poco más de recorrido político, por así decirlo, o que hemos analizado política, ya sea. Por harto tiempo o por poco tiempo, nos cuesta creerle a Boris con, con este nuevo cambio. Imagínate que el don Walo está en el programa de don Francisco, siendo que él mismo dijo que don Francisco era un fascista nefasto. Ay, va a ir a su programa. Entonces, claro, está en su programa riéndose, cagándose la risa, compartiendo con él, ¿cachai? Sí. Porque claro, esto lo estamos grabando el día lunes, y el día lunes eh, en este momento está eh, al aire con, con bueno, Don Francisco, entonces. Yo no, no, no sé si Boric eh, ha hablado mal de la Teletón también. Sí, en su tiempo habló mal de la Teletón, pero años atrás. Claro, pero bueno, eh, en la columna está muy bien eh, redactada y hace que eh, el que la lea se cuestione y piense también... Eh, Cómo ver desde otro prisma el nuevo Boris que está anda circulando. ¿eh? Porque claro. yo le aseguro que si sale electo, ya el 20 de diciembre va a cambiar y va a volver a ser el mismo de antes. Sí, va a volver a ser el mismo de antes. Mira, hay un tema que les pasa a los zurdos con la Teletón. ¿Mm? Y está dado principalmente porque, según ellos. Las empresas privadas no deberían intervenir en algo que el Estado debe hacer. Para ellos la Teletón eh, no debería existir porque el Estado debería garantizar a todos los niños y a todas las personas en este caso con alguna situación de, discapac de discapacidad el tratamiento y los centros y obviamente todo eso pagado con impuestos y bla bla bla. Entonces a ellos les carga de que una fundación privada entregue un servicio que debería entregarlo el Estado. Y el problema es que esta fundación privada, privada lo hace bien. Y más que bien, lo hace muy bien. No le pregunta a nadie si tiene plata o no tiene plata. Ellos eh, te tratan a los niños yo o sea, creo, hace la que va, creo que va por otro lado, yo creo que a ellos les cargue que no sea del Estado porque si fuera del Estado habrían operadores políticos, habrían, habrían eh, compañeros dentro de los centros eh, con apitutados, habrían sobresueldo, habrían eh, listas de espera o sea, no todo funcionaría al igual que no. los hospitales públicos sí. exactamente entonces, a ellos les carga eso y le unajé en el culo de que dicen que la gente tenga que estar donando para apoyar esta iniciativa privada cuando debería ser pública. Pero yo creo que lo que más les duele es que funciona. Claro. Y que el Estado no es capaz de hacerlo y nunca va a ser capaz de hacerlo como los privados. Entonces, siempre le están tirando mierda a la Teletón y... Para ellos, ojalá que nunca llegaran a la meta. Lo que pasó en la Teletón fue épico. O sea, yo no lo pude ver en directo porque estaba trabajando, lo, lo pude ver después. Porque cuando... sí, fue una remontada épica. Sí, se pegaron 20 mil millones en un rato. O sea, claro. pasaron la meta de los 35 mil millones. Y lo mejor es que después cantan el himno nacional a todo Chancho. Y fue un momento así, pero terrible, emocionante, emotivo. Claro. Entonces, todos los zurdos con aquí en culo. Primero sí. pasa la meta, sale este cantante cubano diciendo abajo el comunismo Cantan el himno nacional, o sea, todo por lo que entre comillas Ellos están luchando por deconstruir Chile Exacto eh, se le está yendo las manos porque en el fondo la gente para qué estamos con cosas, el chileno ama su bandera, ama su himno, ama sus tradiciones puede estar o sí, no de acuerdo con la izquierda o con la derecha pero cuando tú le tocáis las bases de, de lo que es ser chileno eh, les va mal y por eso que yo creo que la convención constituyente en este momento tiene tan poco tan poco prestigio, aparte de que han hecho mal la pega si sí es que han hecho pega, o sea no han hecho todavía nada, porque no, todavía había, profesor, no han escrito ningún fucking artículo, ninguno ¿Sí? ¿y cuánto llevan ya? como cinco o seis meses como seis meses cacha ¿Ah? Entonces, lo más probable es que de repente, mágicamente, aparezca todo escrito y sí, firmado pues sí. por... Fernando Atria. Fernando Atria, <risas> exacto. <risas>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 Dar el servicio. Para más información o consultas, comuníquese directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812. Más 569 08 0812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión. Uh, uh grande Roland, grande o Roland. Estuvo el campeonato ahí eh, el fin de semana, estuvo emocionante, profe. Oh, eléctrico, eléctrico. Sí, Teta Campeón, Teta Campeón. Dieta Campeón, un gran saludo a todos los hinchas cruzados Rolandino, un gran hincha cruzado, así que un gran saludo sí, para él pues, Que debe estar feliz, más feliz que... Ah, eh, Maricón, con dos potos eh, Claro, el... Ay, ¿cómo se llama este cabro chico, el del, el del libro? ¿Cuál, ¿El principito? No, el que tiene los dos papás Ah, ya, el eh, Matías, Tomás, algo así Algo así, sí Tomás Como, ya. Más que se mueven con dos papás, claro <risa> Porque de verdad, Católica, cuando perdió con Colo-Colo en octubre ¿Mm? Colo Colo le saca 5 puntos de ventaja Y quedando pocas fechas para el, el final del torneo Y va a Católica Y dice, ya hay que jugar los partidos que quieran Hay que ganarlo Y termina Católica sacándole 6 <risas> puntos de ventaja a Colo Colo Fue como sea, 11 puntos de diferencia Fue como ñoño cuando amenazaba al chavo Le decían, vas a ver a esa vida? <risas> Claro <risas> Y claro, Católica, el, el, el técnico, el pelado Pablucci, en verdad sus números son impresionantes O sea, perdió solo un partido que fue con Colo-Colo, empató dos y el resto lo ganó todo Oiga, ¿este técnico ha estado los cuatro campeonatos con el, con la Católica? No, llegó ahora a mitad de año ah, a mitad de año sí La Católica, la gracia que tiene es que todos sus campeonatos fueron con técnicos distintos Ah, mis... O sea, hay un proyecto atrás institucional que está bastante consolidado de la mano del Tati Buljovacich, que ha llevado porque... a la Católica en este momento a hacer historia a nivel, eh, no solo nacional, sino que también a nivel mundial. Porque son pocos los equipos que han tenido el privilegio de ser tetracampeones de campeonatos largos. Católica y... es el primero en Chile, ¿Mm? porque el, el y... Colo fue tetracampeón y pentacampeón, pero fue por torneos cortos. Claro. Entonces, no es lo mismo, obviamente, liderar cuatro años. Si lo, si lo extrapolamos a torneos cortos, serían ocho torneos. Entonces, eh, harta de diferencia. Bro. Sí, pues. Oiga, pero ¿por qué entonces no le ponemos la camiseta a la selección a todo el equipo, de la Católica? Porque hay algún argentino. Bueno, ahora eh, Boranote se nacionalizó chileno, pero no va a poder jugar por la selección porque ya jugó por Argentina. Ah, chao. Sí, Vamos, pero... tan mazo. Pero el enano ya es chileno, así que. Bueno. Ahora vamos a ir más chileno que Bonanote. Exactamente. <ríe> y otra, la otra la épica que hubo, pero épica hace sí, ya. Que va a ser recordar los libros de historia, creo yo. Sí. Fue lo que le pasó a la Universidad de Chile, bueno. Oye, yo pensé que eran de la de ya. ¿eh? Yo estaba siguiendo. No lo vi el partido, ¿verdad? Porque estaba en otras cosas. Pero sí estaba ahí siguiendo el minuto a minuto. Y eh, yo vi que la calera iba 2-0 arriba. Claro. La calera. 90 o algo así. Iba 2-0 hasta el minuto 85. 1985 imagínense, 2-0, ya el partido lo tenía sentenciado. ¿por? Con el 2-0 la U se iba al descenso directo. Si la U llegaba a empatar así por esas casualidades del destino, iba a depender de que Huachipato no hiciera más goles para irse al descenso directo o jugaba la promoción, pero se mantenía ahí. Ahora, en un caso hipotequísimo, así como que llegara a ganar, zafaba de todo y quedaba arriba de la tabla. 1 a 2 y 3 y la hizo así pero en, en poquitos minutos ya en el minuto 93 cuando Junior Fernández se manda al tercero todos quedamos así como no no puede ser oiga pero hay algo raro ahí hubo mano negra o se ganó en la legal qué opina usted porque yo entiendo que el partido fue como la mona durante los primeros 80 o sea donde durante los 80 minutos fue como o sea escalera hizo lo que tenía que hacer la U atacó pero sin idea y después, con pura pachorra, más que nada, la lo sacó adelante. O sea, se fueron todos arriba y sin, sin tener una idea clara de juego. O sea, la o jugó horrible. Como sacó todo, la cuchilla. Como todo el año. Pero le salió lo que no le había salido antes. Sí. Podríamos decir que algunos jugadores de la calera estuvieron un poquito más lentos a la hora de marcar, un poquito más descoordinados, pero no sé si hay una foto que anda circulando que Azul Azul le depositó 130 millones de pesos en la calera. No, nah, pero no creo, no sé. No creo, no creo. No me... Porque si le van a pagar, le van a pagar por debajo, no, no, no le van a hacer una transacción directa. Claro. Y la Calera no tenía nada que perder, ¿cierto? Nada que perder. Y ellos igual eh, están eh, ya, digamos, dentro de los seleccionados para la Libertadores, ¿o no? Te digo, el tiro es como quedaron los, los clasificados. Uh -huh. Católica, campeón, va a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Colo-Colo, subcampeón, cebollita, va <risas> directo a la Copa Libertadores. Mira, la Calera si le ganaba la U... Se metía a la Copa Libertadores, pero a ah, jugar directo. la Pre-Libertadores. Que igual bien, le da eh. la oportunidad de jugar la fase grupo y, y es mucha más plata. Claro. Pero al perder, Audax Italiano se quedó con ese cupo. al el Audax? Sí, el Audax que viene para Entonces Audax va a la Pre-Libertadores, por así decirlo. Al igual que Everton. Que Everton terminó en el lugar 12, pero por ser finalista de la Copa Chile, pum, toma el cupo. Y después tenemos, para la Copa Sudamericana estaría yendo Unión La Calera, Unión Española, Antofagasta y Ñublense. Que Ñulense le gana 4-1 a Palestino acá en la cisterna, lo iba perdiendo 1-0, le gana 4-1 y pasa a Palestino y logra meterse. Y la Chile, la Chile va a quedar en el lugar 11. Entonces, entonces. <ríe> entonces zafó de todo, imagínate que el que desciende es Wander obviamente con 21 puntos, Guachipato se va al descenso directo con 37 puntos, Curicó Unido va a jugar la, la promoción con el ganador de, de Temuco y, y Copiapó. Quedó con 37 puntos. Y después zafaron Melipilla con 38, O'Higgins con 38, Everton con 39, La Chile con 39. O sea, La Chile con el triunfo quedó en el lugar 11. Entonces. Claro, y estuvo a dos minutos de descender. A dos minutos, profe. Ah, lo que son las vueltas de la vida. Lo que son las vueltas de la vida, sí. Junior Fernández era el weón que nadie quería en la selección, que <risas> nadie quería en los equipos. Nadie lo quería en la auto Y poco. ahora le prenden velita al weón en... Eh... En la Chile Claro, porque se mandó el gol el gol al final Pero fue épica, fue muy épica esa remontada Entonces, Oiga, va a ser recordado este final de campeonato ¿eh? Sí, ahora parece que echaron a todos los jugadores de la U Porque en verdad si sí, están muy malos Tienen que echar al técnico también Tienen que rearmar un plantel nuevo Que a, el campeonato parte después de la fecha FIFA O sea, los primeros días de febrero O sea, van a tener un mes para entre vacaciones Y hacer una buena pretemporada Porque no puede ser que sigan sufriendo O sea... ¿El estallido social lo, lo, lo salvó del descenso la otra vez? Sí, pues. Uh -huh. y, ahora, y ahora, y ahora se salvaron así, pero por milagro en no un minuto. Y lo de calera impresentable. No te podí relajar y más encima. Cagonearon total. El final de torneo cagoneó total la calera. Pero no sé, puede que haya pasado el hombre del maletín por ahí, profe. Mira, no tengo pruebas, pero tampoco duda. <risa> <risa> todo caso. Mira, <risa> pero Y bueno. eh, quería tocar un poquito el tema de los juegos de los juegos Junior, ¿ya? De los juegos panamericanos Junior, porque ¿Sí? se dio ya cerraron los juegos y se dio pero una sorpresa increíble, ¿sí? Sí. Brasil terminó tercero. O sea, perdón, Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Que sí, que siempre gana todos los juegos panamericanos, los juegos olímpicos, Bra Estados Unidos gana todo. Sí, pues es que tiene categoría y, sí, y terminó. Ellos preparan su deportista. Tercero, el que ganó estos juegos fue Brasil con 50, Brasil. Sí, 59 medallas de oro Colombia, 48 medallas de oro y Estados Unidos, 47 México, 46 lo tuvo ahí cerquita. Chile va a terminar en el octavo lugar con 12 medall medallas de oro, 15 de plata y 31 de bronce. 58 total. Un buen lugar, la verdad. Sí, buen lugar. Sí, buen lugar a nivel a nivel panamericano. top 10. Sí. Así es que, el bien, bien por, lo, por los cabros chilenos, eh, ojalá que después esto se, se traduzca en Santiago 2023. Ah, ojalá. Porque muchos si de ellos van hace. a estar ahí ya listos para, para el panamericano para adulto y sí. a sacar más de 12 medallas de oro. <risa> si es que se hace, vos, pues, profe, como le dije. Claro. <risa> a lo mejor vamos a estar haciendo pilas para comprar pan. <risa> claro. Una cosa que quería mencionar y que, y que se me había quedado es la, barbar la barbarie que también ocurrió al final del, del torneo. En el Estadio Calu y Bascuñal de Antofagasta, los eh, queridos hinchas de Colo Colo dejaron la cagada. Así, sacaron todas las la bancas, hicieron tirató, las tiraron a la, a la carpeta sintética... No, y dejaron las cosas sí, mal. Ah, ¿porque su equipito perdió? Porque perdieron efectivamente, sí. Eh, son simios malos. Y los de la Chile se mandaron otro cagazo peor, Puta. hicieron tirar el memorial de los 16 fallecidos de O'Higgins, los que venían de vuelta en el Bú contra el partido Guachipato, en ese accidente que ocurrió hace unos años. ¿Pero por qué le hicieron tirar aquí? Porque ¿qué? son hueones. Po? Bueno, sí, po, son flightes. Son flight, hicieron tirar esta cuestión, entonces, desde la misma Universidad de Chile dijeron que... Eh, lo sentían mucho, que van a ir a la justicia, lo clásico de siempre, hasta que, que nada, se, hasta descubrir yo, yo, al último responsable. Ah, bueno, y le dijeron que lo iban a reparar. Claro, por responder al club eh, pagar el, los daños. El drama, el drama, es que también estos hinchas de la U en San Francisco de Mostazal en la Copés que está ahí, ¿Mm? se toparon con unos hinchas de Curicó que iban a, a, a, a la Pintana a ver su partido. El drama es que se encontraron con unas hinchas, por así decirlo. Oh, ¿Y las hincharon? Bueno, le, las dejaron en pelota, le robaron las camisetas, algunas las agredieron sexualmente, les, les corrieron mano. ¿En eh, serio, bueno, profe? Quedó la cagá, la cagá con eso también. Y no hay, no hay pruebas, no hay nada. Eh, las locas están. Que, quedaron para la cagá. ahí en San Francisco de salvo Claro, los de la Chile iban a Rancagua y los de Curicó iban a Santiago. Y se cruzaron ahí. ve Estos son los jóvenes llenos de sueños e ilusiones, po. Exacto. Por qué. Entonces. ¿Ah? wow. Los que defiende Mister. Pero bueno, ojalá que. Tengamos orden y, y progreso nomás Sí, y el miércoles, antes que se me olvide también Miércoles, ¿Ya? gran final del fútbol femenino Santiago Morni, vamos las chiquitas Juegan Ay, contra la Universidad de Chile estamos, profe. Por la final, vamos por ese Tetracampeonato también, ya somos tricampeones Vamos por el tetracampeonato Bueno, ellas sí ellas sí van a sacar el tetracampeonato Ellas sí, vamos por ese tetracampeonato Las chiquitas, vamos <ríe> A las seis y media de la tarde en el Santa Laura Excelente, profe Oiga, eh, pero no solamente de fútbol y Rolandín y PTV vive el hombre También de películas ah, Y de videojuegos Películas, videojuegos y series como las que les traigo el día de hoy uh -huh. Para el día de hoy eh, les quiero recomendar el final de La Casa de Papel ¿Ah, sí? Sí, se acabó La Casa de Papel Se acabó Se acabó Sí Mira, algunos la encontraron mala Otros la encontraron buena Otros dijeron que era una obra de arte eh, Ni chicha ni limonada Es una serie bastante livianita con bastante inconsecuencia ¿Ah, sí? sí pues hay un momento en que una loca está en el... La, la protagonista Está en, en, en el banco Porque se trata del robo de un banco Y sale en una moto Está lleno de, de militares afuera y Paco Y le disparan y no le cae ni un tiro Ya yeah. Entonces es como ya Es como en too match este día 3 de diciembre se liberaron los últimos 5 capítulos de la serie, que cada capítulo tiene, dura aproximadamente 50 minutos y con esto le dan el cierre a, a esta serie. Eh, dato curioso, en, en la India el día 3 de junio declararon feriado para que la gente pudiera hacer la maratón y, y ver la de papel, lo mismo ocurrió este 3 de diciembre, muchas empresas dieron feriado... ...para que sus trabajadores no se perdieran nada y no le, no le hicieran spoiler. En la India, la Casa de Papel, pero ha triunfado de una forma increíble. Ah, mire, eh. Sí, sí. Y, obviamente, no les, voy a, no les voy a decir qué es lo que pasa... ...porque sería hacer un montón de spoilers ...pero les, lo único que les puedo decir es que... ...sabes qué? Vale la pena. Al final, todo cierra, todo cuaja. Eh, tenemos cosas emotivas, tenemos harta acción. Así que, si usted quiere ver la Casa de Papel y no la ha visto... ...le digo, la temporada 1... Tiene 15 episodios, la temporada 2 tiene 16 episodios y la temporada 3 tiene 10 episodios. Por lo tanto, usted lo puede encontrar en Netflix y obviamente en Ronaldino y PTV, pues ahí está. Por supuesto. Porque es pues la, la, la nueva y mejor forma de ver televisión, así que. Exactamente. Usted disfrútelo y ya que no va a haber fútbol, puede pegarse maratones de series como La Casa de Papel. Excelente, profe. ¿Y usted, bueno. don Stitch, qué nos trae para esta semana? Mire, yo le traigo un porrillo de cositas, ¿ya? Van a ser así como bien rápidas. Eh, comentar que se viene el Games Award 2021 ay, ay, este eh, sí, pues lo sí, vamos a transmitir no, el año pasado lo transmitimos, ¿te acordáis? sí, pues transmitámoslo el viernes, perdón, el eh, jueves eh, 10 de... Eh, ah no, perdón, el viernes, viernes 10 de diciembre a las 20 horas ¿Ya? Empieza el Games Award 2021 Oiga, van a estar de eh, invitados Sting, ¿ya? como presentador va a estar Simu Liu que hizo una película nueva que creo que se llama es de Marvel, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es de las nuevas. Se llama shang Chi, algo así. Ah, ya, sí. Ya. Van a estar esos eh, es presentados. Es el que acompaña al, al Doctor Strange. Ah, ya. Ahí estamos. Entonces eh, vamos a tener eh, los Games of War un año más. Eh, los eh, nominados para el juego del año son Deadpool, Deathloop, perdón, uh, I Take Two, eh, Metroid Dread. Psychonaut 2 Racket Clark Rift Apart que es un juego de Play 5 y Resident Evil Village esos son los seis nominados y que ustedes todavía tienen eh, la oportunidad de venderse a la página de los Games Award y votar por su eh, juego favorito ¿Cuál crees tú que, no es? que va con ventaja ahí? Mire yo creo que por ser un AAA puede ir Racket Clark o Resident Evil los otros la verdad es que son un poquito más eh, no no vamos a decir indie porque no son indie pero sí no son grandes producciones como son Racket Clark o Resident Evil Village. dijeron ¿Ya? que el ¿Me... El Metroid era como wow Sí, lo que pasa es que también el Metroid Sigue la dinámica de los juegos antiguos Ya, no es un Metroid en 3D Con unos gráficos espectaculares Sino que es un Metroid que va en una Plataforma eh, horizontal yeah. Ya, como los antiguos Juegos de Metroid Entonces, no sé, la verdad es que Está peleado hoy. ¿eh? Pero por eso nosotros eh, vamos a estar transmitiendo entonces por, por, No es malo que, ¿eh? A pesar de que justo va a ser a la hora que va a estar bo eh, con, con Boric los lo Bad Boys ah, Mal yeah, día para los bueno. Game Awards, mal día, ¿viste? Sí, es, pues, mal Es, es día. que sale que tienen que cambiar el día Claro <risa> no, Esta va a ser la excusa que va a tener Boric para bajarse Va a decir, no, es que tengo que ver los Game Awards <risa> Claro eh, Oye, y referente a esto Eh... Ya está disponible para preinstalar en PlayStation 5 y Xbox X Series una misteriosa experiencia que se llama The Matrix Awakens. Usted sabe que se lanza la próxima película de Matrix el 12 de eh, diciembre. Claro, ¿ya? Entonces ese, esto es una demo técnica que está hecho con eh, los gráficos de Unreal. La verdad es que no se sabe muy bien de qué se va a tratar, pero les recomiendo que la preinstalen porque el día del lanzamiento de la película se va a dar a, a descubrir para qué sirve, digamos, ya. Puede que sea a lo mejor un juego o algo similar eh, que tenga que ver con la película Ah, todavía no se sabe No, pues no se sabe, si sí, es una aplicación que se instala en las consolas mm. pero todavía no está, digamos, eh, habilitada ya y se va a habilitar el día que eh, se lance la película Buena ¿Mm? Así que para todos los que tienen Playstation 5 y Xbox X Series también eh, bajar esa demo para que ahí la tengan y descubrir qué es esa experiencia de The Matrix Awakens Wow ¿ya? Y por último, profe, yo quería traer a colación, porque más que nada me pareció chistosa esta noticia. Un como tan weón, un mini como tan weón. ¿Sí? ¿Ya? Eh, referente a los videojuegos eh, en esta ocasión. Porque 8000 años de expulsión le dieron a un jugador del Forza Horizon por eh, hacer un, eh, un vinilo. O sea, hacer, digamos. <coughs> una. ¿Cómo decirlo? Por pintar el auto con eh, motivos de Kim Jong-un. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Mire. Usted en el Forza Horizon usted se puede conectar y empezar a modificar el auto y lo puede pintar de muchas formas, le puede poner logos, le puede poner letras, ya le puede poner muchas eh, cosas. Lo que sí no está permitido es hacer eh, alusiones políticas a esto, en esto, en el en los auto, o hacer, digamos, alusiones ya eh, sexuales o discriminatorias, todo lo que tenga que ver con eso yeah. ¿ya? pero hubo un usuario en que puso dentro de la pintura digamos de un auto a varios autos, le puso la cara de Kim Jong-un pero con el traje de el, eh, el general de Kentucky Fried Chicken ¿ya? Yeah. puso en vez de una marca la marca eh, ¿cómo se llama esta marca? la marca Pirelli yeah. ¿ya? lo puso con las mismas letras pero le puso Pio Yang ¿ya? <risa> Y le puso en vez de send Nude, le puso send nu nukes, ¿ya? <ríe> y le puso en la marca Nike le puso nuke también. <ríe> Y también hizo referencia al eh, paralelo 38 que es el paralelo que separa a las dos Coreas Entonces esta noticia para que se caigan de la risa un ratito la vamos a estar dejando en nuestras redes sociales Y, y para que se rían porque la verdad están bastante chistosas las eh, fotos y el eh, skin que tienen los autos con la cara de Kim Jong-un del que Fried ¿Cuántos años le dieron? <risa> 880... 8000 800, años perdón. 8000 años Ve. Me... 8.000 años después. Y andan criticando a Krasnov, ¿viste? Claro. <risa> <risa> ¿Oíste el capítulo de los baneos? En <risa> todo caso, profesor. Así que eso, estamos llegando al final de este capítulo 39, polémico y baneado. Sí, el, el capítulo baneado. Exactamente, agradecido de toda la gente que nos escucha como siempre eh, eh, Pásense por nuestro canal de YouTube Hemos subido eh, quienes nos visitan, quienes nos quieren, quienes nos escuchan Así que un abrazo grande, eh, cuídense harto Y eso pues, nos escuchamos la próxima semana Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao La capital de los simios woo hoo hoo hoo